Estás en la tarde de la radio, estás en Radio Mix, me quedo con vos y para vos hasta las 4 de la tarde. Solita no estoy, porque estoy con mi amigo de Cali, de Colombia, a Pinamar y para el mundo. Y también de Colombia para el mundo, porque la idea, les cuento, él quiere encender luces en el mundo. Por eso manda estos mensajes, estos mensajes que nos hace pensar. Y este tema que traen el día de hoy, que a mí me hizo pensar... Por las primeras frases, ¿no? Solo quiero, solo quiero. Esto me, me hizo ruido en la cabeza, solo quiero. Esto de pedir, de querer algo, ¿no? Y en esta oportunidad me va a hablar de solo quiero ser feliz. Bienvenido, Faber. ¿Cómo va? Hola, Cari. Muy buenas tardes para ti, para todos los oyentes, para todas las personas que nos ven en las redes sociales. Gracias a ti por, por el espacio, por nuestro espacio del Arte de Cambiar. Estamos aquí, sí, precisamente para irnos encendiendo juntos. Que la luz se ilumine entre todos. Esto no lo hago yo solo, lo hacemos juntos, contigo. Lo hacemos con los oyentes, con las personas que nos ven. Eh, así se crea, así se crea este espacio. Realmente esto no se trata solo de mí del mensaje que comparto, sino de que todas las personas que están del otro lado puedan hacer algo, ser diferentes con este mensaje que compartimos. Eh, y, es, y es así, es tan real lo que decís, que cada uno además elija que tome lo que quiera, tomar lo que le sirva para el momento. Somos todos diferentes y tal vez estas palabras, este conjunto de palabras Solo va para unos por una cosa, para otros para otra, pero lo importante es que vaya para alguien. Sí, así es, importante. Así sea uno solo. Tal cual. Que haga algo, sea diferente, eso ya es cambio para él o para ella. Eso es lo más importante. Bueno, me encanta el tema de hoy. Solo quiero ser feliz. ¿De qué se trata? Bueno, este es un tema de bastante discusión, inclusive filosófica, de estudios acerca de la felicidad. No, no pretendemos con este programa en, en el poco tiempo que tenemos en de, de descubrir exactamente todos los temas que abarcan este maravilloso eh, sentido de estar feliz, este estado de ánimo de estar feliz. Pero vamos a compartir con todos los oyentes pues algunos principios. Algo que puedes hacer precisamente para ser feliz. Y también vamos a compartir con los oyentes algo que también vemos que está pasando. ¿sí? Cuando decimos yo solo quiero ser feliz, puede ser que en algún momento también nos estemos negando las otras emociones. Que son importantes, emociones como la tristeza. Tal vez como el enojo, reprimiendo en algunos momentos, y precisamente vamos a compartir también esa mirada. Bárbaro, porque digo, te escuchaba, ¿no? Digo, importante la tristeza y claro, o el enojo, y es descargar las broncas o las cosas que nos pasan, ¿no? Porque si no las sacamos para afuera, si no lo, no lo compartimos, quedan adentro y se convierten en emociones esté enferma digo yo, porque empiezan a traernos enfermedades las que nos sacamos. Sí, y eso lo dicen muchos de los médicos de hoy en día con respecto a, a las emociones, que las emociones generan químicos en nuestro cuerpo y que esos químicos al final o ayudan a que nuestro cuerpo esté más saludable o que también se enferme. Es súper es importante eso que dices. Y para, para iniciar, yo quisiera iniciar contándoles un poco a los oyentes acerca de este estudio que hizo la Universidad de Harvard, acerca de la felicidad. O sea, la Universidad de Harvard en este momento lleva más de 70 años estudiando qué es lo que hace felices a las personas. Entonces, por eso les decía al principio de que pretender en el programa explicarlo todo en tan corto tiempo pues sería eh, algo bastante desafiante. Pero vamos a compartir con los oyentes unos puntos que les permitan ser más felices. Entonces, resulta que en este estudio la Universidad de Harvard se dio cuenta de diferentes puntos, de diferentes puntos que le permitían a las personas ser más felices. Y uno de esos puntos... Es muy básico y lo podemos hacer de manera muy sencilla. Y es las relaciones. La calidad de las relaciones que tenemos, al final nos ayuda a ser más felices. Y cuando hablamos de la calidad de las relaciones, nos referimos a que realmente esa en esa relación yo pueda ser como realmente quiero ser que no necesite máscaras tal vez para abordarme con los demás, que me acepten como soy y que yo acepte también a los demás como son, que no esté buscando cambiarlos. Y resulta que ese relacionamiento con los demás y conmigo también, porque yo tengo relaciones conmigo en, en ese sentido de que me hablo de alguna forma, me digo cosas de alguna forma que me pueden ayudar a sentir eh, emociones de alegría, por ejemplo, o de tristeza. Y eso son dos cosas importantes ahí. O sea, cómo te relacionas hoy contigo y cómo te relacionas con los demás. Y entonces para que empecemos a relacionarlos de mejor manera con nosotros y con los demás, es pues lo que queremos compartir hoy es que empieces a aceptar. Tal vez aceptar físicamente como eres. Tal vez a aceptar que en algunos momentos también eres un ser humano y sientes tristeza, enojo. Que va a haber momentos de alegría y en el estudio de Harvard lo dices, es imposible pensar que todo el tiempo podemos ser felices. O sea, vivir en el estado emocional de la felicidad eterna y completa y que todos los días eso se manifieste, es como decir que las otras emociones no existen. Si yo solo siento alegría y felicidad, pues sería decir que la tristeza, el enojo, no existen, por ejemplo. Entonces, la invitación es, uno, a que mejoremos nuestras relaciones a través de la aceptación principalmente de nosotros mismos y de los otros. Y dos, también a que entendamos que hoy en día que hablamos de la felicidad o que se habla mucho de la felicidad, no se trata de que pensemos de que todo el tiempo vamos a estar felices y que tal vez en algún momento nos sintamos culpables por tener tristeza. No, se trata de que miremos esa tristeza también que nos dice. Miremos ese enojo que nos dice. Esos son dos puntos que queríamos compartir hoy con los oyentes, y realmente es para nosotros súper importante que entendamos esto, que entendamos que la felicidad no es un estado permanente en el tiempo y que no se trata de mantenerlo de manera permanente en el tiempo. Hermoso. <risa> Hermoso. Eh, eh, llamó a pensar, ¿no?, esto, porque la gente busca constantemente estar feliz, eh, esta búsqueda de, de sentirme bien, pero hay una diferencia en ser feliz y en sentirme bien, en estar bien por momentos que no significan la felicidad plena, y que este, este estado eh, no es permanente como vos bien lo decís. Ajá. Uh -huh. Sí, no, no es permanente. Y qué bueno eh, eso que dices, Cari, eh, porque realmente pues habrá momentos. Ahora también podemos hablar de que cuáles son los momentos que predominan en tu vida. Claro. Porque también debemos de cierta manera hacer un análisis o observarnos de cuáles son los momentos que predominan en nuestra vida. Porque si los momentos también son de tristeza todo el tiempo pues también hay que examinar qué es lo que estamos haciendo y quién estamos siendo. Porque una de las cosas también que hablaba el estudio es que la forma en la que nosotros interpretamos el mundo ayuda a generar emociones diferentes. Y cuando hablamos de la forma en la que yo interpreto el mundo es cuando yo interpreto, por ejemplo, no sé, si yo voy en mi carro y resulta que en el camino me pincho, ¿Sí? se me pincha una llanta, pues yo en ese momento puedo elegir pelearme con la llanta incluso, y alegar, discutir con ella, y decir, pero ¿por qué me pasas esto a mí? ¿Y, por qué? Y, y resulta que ni siquiera intentar bajarme del carro para despincharla, porque me quedo ahí en la conversación y ya no voy a poder llegar a donde tenía que llegar, y resulta que me cogió la tarde y me puedo quedar ahí, ¿sí?, y entonces esa interpretación pues de alguna manera me está limitando en ese momento el movilizarme a de cierta manera avanzar hacia donde realmente quiero ir. Entonces no se trata ni de que veamos que el, todo el tiempo estar felices de alguna manera es malo o bueno, sino realmente de que hay otras emociones, pero también hay que ver que no estemos demasiado tiempo en las otras emociones porque vamos a tener momentos difíciles, ¿sí? momentos en los que no hay dolor, en los que sentimos, pero hay momentos en los que también sentimos alegría, en la que disfrutamos de la compañía, de nuestra pareja, de nuestra familia. Entonces, ahí, ahí, en las relaciones también quiero en este momento adicionar a lo que ya hablamos, es el tema, por ejemplo, del conflicto. Ya que hablamos de las relaciones, a veces el conflicto predomina dentro de la relación. Y obviamente, pues eso genera unos estados emocionales, genera estados de ánimo en las personas que tal vez no los hagan sentir bien, no los hagan sentir cómodos, y tal vez ese, ese sentimiento de tristeza permanece en el tiempo. Ahí es importante que empecemos a reflexionar acerca de cómo es esa relación en este instante. Y cuáles son los desacuerdos tal vez que tenemos en esa relación. ¿Con qué fin? Con el fin de darle una mejor calidad a esa relación. Mejor calidad de la que tiene hoy. Y cuando hablamos de calidad, pues ya lo, ya lo dijimos, en que podamos aceptar al otro, que podamos aceptarnos a nosotros mismos, en que lleguemos a acuerdos en esa relación. Y que al final, esa relación también está construida de conversaciones que tenemos. Conversaciones que tenemos con esa persona, con ese familiar, con esa pareja, con ese amigo, con esa amiga. Está construido de conversaciones, pero no solo de las conversaciones que tenemos con ella o con él, sino de las conversaciones que tenemos nosotros internamente acerca de él o ella. Y también de las conversaciones que mantengo por fuera acerca de él o ella. Que eso es súper importante, porque a veces no solo en medio de nuestras relaciones estamos pensando que la relación es solamente con esa persona y ya. Resulta que también la construyo a partir de las conversaciones que tengo con otras personas acerca de esa relación. Entonces resulta, para poner un ejemplo y que sea más sencillo, resulta que puede ser que yo tenga un, un inconveniente o algo por resolver con un compañero de trabajo. Y resulta que, pues, obviamente me enojé o no me enojé o no le muestro el, el enojo a mi compañero, pero siento esa molestia con él. Y tengo una conversación de cierta manera para, para mirar si hay posibilidades. Pero en, tal vez en ese momento no las encontré. Y resulta que me voy de ahí y sigo conversando en mi cabeza acerca de lo que pasó. Digo, ay, pero es que mi compañero siempre es así. La verdad es que ay, yo ya no me lo aguanto más. Es una molestia todo el tiempo para mí. y me mantengo tal vez en esa conversación en mi cabeza, y no solo eso, sino que después voy a mi casa y con mi pareja o con otro amigo converso acerca de eso también. Y digo, no, fíjate que hoy en el trabajo estuve conversando con este compañero que definitivamente no encuentro la solución, la verdad es que me cae mal y ya no, ya no quiero la verdad ni hablarle a veces. Entonces, ahí estamos dando el ejemplo precisamente de cómo se construye esta relación. Ahí estamos construyendo la relación también. Porque estamos hablando internamente, estamos hablando con otras personas y estamos hablando con la persona que tengo la relación directamente. Y ahí, ¿cuál sería la invitación? Entonces, si esa conversación que estás teniendo con otras personas acerca de tu relación y la conversación que estás teniendo internamente en tu mente es una conversación que no te acompaña de cierta manera a lograr lo que tú quieres lograr en esa relación, pues la invitación sería a que tengas una conversación diferente contigo y con los demás. Una conversación que te permita abrir las posibilidades tal vez de mejorar esa relación. No al contrario de esa conversación que pusimos de ejemplo, que nos limita y que nos hace ver la situación tal vez incluso más grande de lo que realmente es, sino es una conversación que te genere posibilidades a ti en búsqueda de mejorar esa relación, de tener esa relación de calidad, de tener esa relación sana, de tener esa relación donde tú puedas expresarte y puedas escuchar al otro y que esas relaciones, de acuerdo al estudio de Harvard, y de la calidad de esas relaciones son las que al final te van a llevar a ser más feliz. Es así, Faber, es así. Y hay algo que vos hablabas de esto, ¿no? De, de elegir, de, de estar en pareja y que a veces puede haber conflictos. Yo me, me refiero a esas personas que están en búsqueda de una relación, Siempre para que no sea esto de, de llevarse sorpresas, les aconsejo preguntarle al otro. No, perdón, saco la palabra consejo. Uno no aconseja. Lo toman o no lo toman. Pero yo pregunté eh, en mi relación cuando conocí a mi marido, le dije: ¿Son feliz? Le hice esa pregunta, él quedó descolocado, es, quedó ahí, ¿viste? como una parte, ¿por qué le estaba preguntando si era feliz? Pero en esa pregunta, si era feliz, descubrís un montón de cosas. Descubrís, primero lo haces pensar en las cosas uh -huh. positivas que tiene. Después descubrís cuál es su personalidad. Uh -huh. Si va con la tuya, es muy importante la manera en que te lo responde. Si es feliz o no. Entonces, pregunta al otro si es feliz y te vas a dar cuenta de un montón de cosas antes sí. de llegar al conflicto. Sí, totalmente, ¿no? Y qué, y qué lindo eso que traes porque qué importante es ser feliz también estando solos. Claro. Antes de relacionarnos con los demás estar Por eso hablaba yo de estar felices con nosotros, de aceptarnos a nosotros, nuestro cuerpo, nuestra forma de vernos, de estar satisfechos con nosotros mismos. De o sentirle dar cuenta, ¿no? De lo que tiene antes de, de estar con vos, ¿no? De empezar sí, una relación con vos. Que él sepa o que ella sepa qué cosas le, le, le hacen feliz, por qué es feliz. Después uh -huh. se puede construir una felicidad juntos, pero el, el tema es eh, mostrarle al otro cuál, por qué razón es feliz, y, y eso está bueno. Sí, qué bueno, qué bueno que lo traigas, Cari, porque realmente es súper importante que cada, uno de las, cada una de las personas que nos están escuchando y que nos están viendo en este momento, se den cuenta qué los hace felices. ¿Qué te hace feliz, Fabio? Uy, a mí estar aquí, compartir con la gente, tener, relac tener relaciones de calidad, sanas, donde nos podamos observar, donde nos podamos aceptar, donde nos podamos dar un abrazo, donde podamos sentir que estoy ahí contigo, que estás ahí, aquí conmigo, que realmente estamos el uno para el otro muchas veces. Eso, eso me hace feliz, el poder... Ver la felicidad también en otras personas, porque eso fue otro de los puntos que hablaba el estudio. También el altruismo. El altruismo genera felicidad en ti. ¿Sí? El ver la felicidad en nosotros, el saber que estás acompañando a otros a encontrar su camino, a encontrar su forma de seguir hacia donde realmente quieren seguir, eso me hace feliz. Eso me llena el corazón, se siente... Que se hincha el pecho realmente, se siente que se hincha el pecho porque real es súper es importante no solo yo ser feliz, sino que como comunidad, como mundo, como sociedad, empecemos a ser más felices, seamos más felices. Y que esa felicidad la encontremos en ese estar con los demás y en estar con nosotros mismos en una relación sana y de calidad. Me encantó. Me lo llevo y me lo guardo. Nah, súper, súper, Cari. Gracias a ti por, por permitirme compartir este mensaje y gracias a todos los oyentes que están ahí del otro lado. Por favor, gracias, Faber. Un abrazo gigante. Gracias a ti, Cari. Un abrazo grande para ti y para todos los oyentes que están también ahí, los que nos ven a través de las redes sociales. Un abrazo para ustedes también. Muy, muy, muy grande. Así es. Ya venimos, estás en la tarde del magazine, en un ratito nada más seguimos con mucho más mix.